Nada puede malirse, ya morí. Ha. ¡Al fin te atrapé, Esponja! ¡Ten cuidado, Spartacus! ¡Te diste cuenta muy tarde! Valió verga, tengo una idea, ja, ja, ja, perfecto. <risa> Nos quieren llamar la atención. Así. Muerde el cebo. El resultado fue como esperaba. Creo que me van a dejar aquí. ¡Ya valió madre! ¡Detrás de ti! No. Nope. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Por si acaso. Ni siquiera tuve que pedírselo. ¿Quién me persigue la desgracia? Reino de mi, mi, mi ya santa que estás en el cielo, santa de mi cruzada, tu nombre, proclamados los. ¿Tú? ¿Eh? Hoy no. <risa> ¡Mañana! Muerde el cielo, eso casi me mata. Eso fue fácil.